Hola, ¿cómo están? Estamos en Ipanema, una playa muy grande y bonita, que es como la, la otra playa después de, de Copacabana, muy famosa aquí en Río de Janeiro. Entonces, sí, vemos que está muy, muy lleno. Y vamos a visitar juntos esta cosa, que es un lugar paradisíaco de Ipanema. Bueno, tiene muchas piedritas, se puede caer, me dijeron, así que vamos a tener cuidado, espero que se caiga más el celular que yo, o una persona delante de mí para que nos riamos y grabemos, no, tampoco, no decimos el mal. Bueno, entonces esa es la playa, y nosotros vamos a las piedras para ver la playa desde arriba, arriba, arriba, y pues vamos a ver cómo se ve la vista. Hay muchas personas que están tomando foto aquí arriba pero bueno, va a ser nuestro turno, aquí en su turno y ya está haciendo como siempre calor y es que son ya a las cinco y media imagínense, a las cinco y media ya hace treinta y algo de grados eso no pasa mucho eh, en pocas ciudades pasa bueno, en Francia pasa, pero solo en verano lastimosamente que son solo tres meses sobre, sobre dos, no, no es nada bueno, ya vemos unas piedritas aquí peligrosas, perigosas, como se dice en portugués vamos a hablar ahora en un video en portugués para que los brasileiros Podrán también entender, mas como falo mal, voy a hablar portugués, español, porque no se habla bien portugués. Bueno, vamos a empezar aquí. Aquí ya tiene unos cactus, muchos cactus que tienen unas inscripciones de nombres como Pada y Miriam. Oye, casi no se ve, casi no se ve, pero mejor. mejor por este lado no, pero por este lado no tiene inscripciones. Bueno, hay muchas inscripciones, parejas que escriben, en, en Francia son los candados, aquí no son candados, sino cactus, grandes, con, con, con mensajes de amor, sobre todo, cosas románticas. Ah, ya, estoy como cansado, ¿no? ya, se fue, me, me fue el aire del, del qué, de los pulmones y eso que no fumo. Bueno, sigamos subiendo hasta la cima. Así digo, subiendo arriba, pero si sí un pleonasmo, tampoco usemos pleonasmos. Subimos, subimos, subimos y veamos lo que hay aquí, arriba de este monte. Y qué, pero sí se ve bien chévere con esos eh, cactus en todas partes. Parece estar uno en el desierto. Bueno, aquí unas peligrosas eh, escaleras. Las escaleras de la muerte, así las vamos a llamar. Pero si no morimos, las llamaremos las escaleras de la vida bueno, estamos subiendo ay, hay mucha gente haciendo la cola pues vamos a hacer juntos la cola ay iba, hablando de cola iba a decir que aquí en Ipanema, pues se nota que sí es la parte como de de río que tiene más más hombres musculosos y mujeres en tanga bueno, entonces decía que aquí se ven muchas mujeres bonitas mucho más que en la de Copacabana no sé por qué ¿Cómo va ahí? un brasilero Aqui e temos é. brasileiros, temos brasileiros, cariocas? É. Carioca, carioca, carioca, a Gema, da Gema. Gema é da uma Gema. cidade? Carioca da Gema. Daqui ah, muito amo, carioca, Brasil. muito carioca. É, é. É. Eu gosto é. Das, é. dos cariocas, são muito amáveis. E de que clube de futebol, de futebol é. gostam? É. Flamengo? Flamengo, Flamengo, Flamengo. Todos Flamengo. É, esperto. bueno agora vamos a subir a la piedra peligrosa, que é esta piedrita tiene como cosas para caerse que da un poco de miedo aquí está la piedra la verdad da un poco de miedo se ve la playa y da miedo que se caiga uno pero vamos a seguir rapidito y vemos que hay una linda vista aquí y aquí y aquí está la playa, bueno me dio un poco de miedo no voy a quedarme mucho ya voy a irme pero se ve bacanísimo el lugar pero si sí, da miedo caerse la piedrita entonces vamos a dejar el espacio para todos. Ya puedo ya de Chao. Chao, te Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estaba como con un poco de vértigo, pero me sacrifiqué para el video. Y ahora vamos a ver la otra parte que, que tiene, me dijeron una parte allá. Vamos a ir a una otra parte para otra vista. Pero menos peligrosas que esta, que sí. Me dio un poquito de miedo, sobre todo para el celular, que en mi vida no me entras, pero sí, casi se me cae el celular. Y ni es mío, entonces peor es el de mi sobrino que está conmigo en Brasil Uy, estoy como sudando miren mi camiseta Parece que los franceses nos bañamos pero si sí nos bañamos porque estoy mojado Miren. bueno entonces vamos a la otra parte que no voy a ir tan despacio porque luego se eterniza el video bueno se ve re bacano la vista que tenemos aquí miren estas montañas hermosas parece como las torres gemelas de Estados Unidos pero versión montaña bueno pasamos por aquí Corriendo como hombres Uf, Rápidos Y aquí sí, tenemos otra vista bonita De la playa de Ipanema Que no sé por qué Me parece un poco más bacana que la de Copacabana Pero la de Copacabana obviamente es mucho más famosa Bueno, cada quien sus gustos Y entre gustos no hay disgustos Bueno, aquí vamos a ver cómo se ve la vista Y vamos a ver cómo se graba todo Hay muchas personas, pero menos que allá Por lo menos hay que tener cola para tomar las fotos Si sí, parece un lugar muy paradisíaco aunque me dijeron que a veces cuando sube mucho el agua, se puede morir uno con las olas y se vuelve entonces peligroso entonces ya, estamos aquí, uy, se ve bacana las y no veo nada por los por el sol y eso que hace poco me operé de los ojos, yendo caminando hay muchas grandes avenidas y el centro parece todavía súper seguro y súper hermoso Aquí hay una parte que parece como a Miami una, rua que, una, una calle que parece como a Miami Bueno sí, es para mostrar un poco el centro que me parece muy tecnológico O sea, yo pensaba que, que el Río era más como de ser como una zona, una ciudad caribeña Pues que son bonitas obviamente, pero con calles más chiquitas de la colonización y todo, pero no, también tiene, unos los campos eliseos, unas avenidas así de grandes. Así que no, todo es así chiquito también, cosas como tecnológicas. O sea, si, si uno no conoce y mira este pedazo de la ciudad, no cree que puede ser, pues no sé, Sao Paulo o, o no sé, México, la capital, Bogotá, etcétera, Puede uno creer que son grandes ciudades eh, que no son tan caribeña, bueno, no es caribeña, como tan tropicales, pero sí, siendo una, una ciudad de playa, no solo hay playa en el río, hay también avenidas muy grandes que demuestran que es una grande ciudad, bastante tecnológica. Bueno, veamos qué más podemos ver en el centro. Estamos en el Teatro eh, Municipal. Bueno, eso es fácil de pronunciarlo porque se pronuncia como en portugués, español. Teatro Municipal. Eso es una plaza gran, grande. Eh, Disculpa, señor, ¿cómo se llama esta, esta plaza? Cinelandia. Cinelandia. Ah, muy Muchas gracias. Cinelandia, Cinelandia. Es una plaza bastante bonita. Y aquí está el Teatro Municipal. Eso está muy, muy en el centro de Río. Bueno, me dijeron todos los brasileños, no, es que está muy peligroso el centro, pero miren, estoy con mi celular en la mano. Bueno, obviamente que no voy a ir aquí a la una de la mañana sacando el celular, eso sería ser bruto. Y ser peligroso, sobre todo, más que bruto aún. Pero, no, ya está tranquilo. Pero sí, me dicen, ah, es que verdad, la verdad, aquí un hotel está muy peligroso. Es que los latinos exageran un poquito, pues tienen toda la razón, es mejor prevenir que curar. Pero, pero si a veces exageran, o sea, pueden decir, bueno, el centro de sus cosas, pero tampoco te van a sacar un cuchillo a la esquina entonces sí, me decían que mucho pues, me he hecho cuidado en el centro que no, un hotel aquí no, te matan, que el celular no, pero eso pues, obviamente es relativo y me parece que Río, pues no quiero criticar otros países latinos pero no, me parece bastante menos peligroso que algunas otras ciudad, ciudades que no voy a mencionar bueno, entonces eso es el mi teatro, vamos a seguir visitando el centro y sacando el celular hasta que me roben y me arrepiente de hacerme el duro, no mentiras, tampoco vamos hasta aquí, que Dios me protege. Desde el río, en su parte también del mar, tiene cosas bonitas como aquí vemos el Museo de la Mañana, Museo de Amañá, que está cerca de los museos navales de la policía, y me parece muy lindo, por eso es que lo comparto con ustedes, porque podemos decir que ya es una arquitectura especial y bonita que vemos aquí Pero la verdad, la verdad, hay tantas cosas que visitar que no voy a ir adentro Pero bueno, si vienen arriba ya saben que está este lindo museo y su arquitectura especial Cerca del museo se puede ver esas esculturas, escul... no, esos grafitis tampoco esos... Esas representaciones, estos retratos o no sé cómo decirlo pero esos murales son bastante bonitos y grandes como 20 metros por ahí que está muy cerca del museo para verlos que eso es como típico del arte de Río de Janeiro Bueno, vamos a ver la comida brasilera eh, hay algo que me gustó mucho eh, que me hablaron que son restaurantes pero bueno, son muchos, que se llaman self-service lo hemos escrito aquí self-service Oh, okay. oh. vamos a comer aquí entonces y el gramo, sin gramos vale 3.39 o sea lo que cuenta aquí es que tú tomas muchos gramos en el plato y al final pues pagas cuántos gramos tomas y vamos a ver qué hay de opciones para comer entonces vamos a entrar y ver cómo funciona entonces nos servimos solos aquí están todo lo que se puede comer todo eso, uno elige lo que quiera, igual todo, 100 gramos vale 3.39 reais que son como menos de un dólar creo que son menos de un dólar, como eh, 90 dólares, 80 centavos al final no es caro entonces nos vamos a servir vamos a ver qué yo, qué elijo yo, que me gusta bueno, entonces el arroz no voy a tomar mucho porque ustedes saben que no me gusta tanto el arroz pero, a ver, ahí me gusta a mí el pescado apanado, ya saben si algún día eh, quieren saber que me gusta, pues hoy descubriremos un poquito de pescado, ya de como casi 100 grados, bueno yo lo que llamamos a los frijoles pero hay dos variedades, Entonces, no sé cómo se llama en español, creo que es el rojo, como en francés se llama literalmente haricot rouge y haricot noir, y haricot son habichuelas, este que vimos era la habichuela roja y la que me gusta es la habichuela negra, Cómo más que se hace para la comida mexicana, creo. Esa es mi favorita de frijoles. Pero en español, pues, me pueden decir cómo se dice. Que yo la verdad, no me conozco muy bien el vocabulario de de qué de la comida en español. Bueno, en francés tampoco no sé. Con la comida me pierdo mucho más rápido. Entonces, bueno, que no se caiga tanto porque está muy líquido. Esto vamos a ver qué es esto. No sé qué será esto. La verdad, carne. Bueno, vamos a probar, aunque no sé ni qué es, pero debe ser rico. Bueno, el problema es que puse muchos frijoles y ahora el frijol pues está hundiendo el plato. Pero bueno, pongamos cosas secas para que no sea una sopa tampoco. Eh, aquí tiene como un pollo y papás a la francesa que aquí se llaman ba no batatas. batatas. Porque obviamente sabemos que no es de Francia, ¿no? por lo menos ellos no mienten. Siendo un país que no tiene nada que ver con las papas. Bueno, solo el idioma que tienen en común son los belgas que hablan francés que las inventaron. Entonces, aquí pongamos un poco de papas a la francesa. Que no comes en papas en francés, es lo que comemos mucho. Tal vez por eso también se llaman a la francesa. Bueno, esto que es como pollo, creo. Que esto. Creo que voy a tomar pasta. A mí me gusta mucho la pasta, no sé si ustedes... Bueno, vamos a ver hoy una maravilla, un estadio muy hermoso, si saben de fútbol pues saben que se llama el estadio Maracaná, el de Río, que tuvo la final de 2014 Brasil, eh, no Brasil no, Alemania Argentina, 1-0 por Alemania, entonces vamos a ver este estadio, aquí lo podemos ver ya, lo podemos ver de lejos, está atrás, y aquí vamos, vamos a ver cómo se ve adentro, eh, la entrada vamos a ver cuánto cuesta, son como creo que 4 o 5 euros creo que no es tanto, entonces vamos a visitar este estadio y a tomar muchas fotos y videos adentro bueno ya entré al estadio, bueno por el momento están las cosas como de turistas para comprar camisetas entonces vale como 2 euros por persona como 14 dólares el Estadio Maracaná, bueno al principio está como un museo, aquí parece como monedas No, no son monedas, sí, sí son monedas, está bonito Ah, no, no son monedas, son como tapas de, de cerveza la... No, cerveza no, de vino, las tapas de vino, Muy está bacana el 3D acá porque no hay ningún hueco, está todo derecho Pero en la cámara se ve como 3D eh, Bueno, aquí están como los escudos de los que ganaron Las, imágenes copas copas libertadores y entonces vamos a ver, obviamente lo más importante, el estallo, a ver qué hay por aquí, ¿Qué es esta sala, no sé qué será esto, ah bueno, Fluminense, bueno, lo, lo raro de, de Brasil es que todos tienen el club de Flamengo, o sea, son como cuatro clubes, Flamengo, Vasco, Fluminense y Botafogo, entonces que no sé cuál será el este rojo, pero por ejemplo el que más todos tienen, no sé por qué, lo aman tanto, pues chévere es el de flamengo que está aquí en rojo y negro aquí está como el de vasco y aquí está como el de fluminense el de verde y, verde y rojo pero no sé por qué todo el mundo tiene flamengo o sea lo aman mucho mucho es chévere pero no sé por qué tanto lo aman y eso que todos son buenos aquí está la el animal del de... de mundial 2014 bueno algunos jugadores como Zagara Seguimos aquí, Tenemos como unas fotos de jugadores, unas copas del mundo, que ganó Alemania. Lástima, Francia no la llegaron en Brasil para alardear más. Aquí está Pelé, garincha. Y aquí están como las huellas de los mejores jugadores. Aquí los más famosos brasileños, Pelé. Caricha, Dida. No, Dida no sé por qué lo pusieron en un portero que no era tan duro aquí las paticas de los jugadores de Raúl de Esos todos son brasileros o de otros países y unas camisetas antiguas que antes Brasil jugaba en blanco no era en eh, amarillo sino en blanco no me acuerdo por qué cambiaron, como que perdieron una final en blanco algo así no les gustó, algo así y aquí unas maquetas de los estadios bueno, vamos a ver cómo se ve desde adentro del estadio. Bueno, vamos a entrar al estadio, a ver cómo se ve el estadio siendo un visitante donde hubo unos partidos, partidos míticos. Ay no, habrá un ruido cansón de un tractor. Bueno, ya pues llegamos. Aquí está el sí, muy lindo. Creo que el ruido está un poco cansón, pero bueno no se puede pedir más eh, bueno eso este es el estadio de Maracaná no me acuerdo cuántos asientos tiene lo voy a poner en la descripción igual del video. y aquí se ponían los bueno se ven los entrenadores los suplantes etcétera etcétera vamos a ver cómo se ve desde arriba la vista es bastante bonito pues vamos a subir y ver cómo se ve la vista desde arriba pero la verdad si sí me parece que Siendo uno de los más grandes estadios del mundo, no me, no me impresiona tanto. No sé, en los vídeos soy más grande, pero bueno, yo creo que cuando está lleno debe servirse como una maravilla. Porque como ahora está vacío, deja otra sensación. Bueno, vamos a ver cómo se la vista desde el punto más arriba. Ay, ya me cansé con mis piernas. Sí, entonces vale dos euros de entrada, bueno, no es tan caro. el Campus de España vale como el doble. Sí. Aquí está la vista de todo el estadio Desde muy arriba Puede ser bonito, pero sí, cuando está lleno Me imagino que sí Es una sensación muy fuerte Los jugadores deben sentir mucha vibración Bueno, vamos a ver entonces Si puedo visitar los vestuarios Otra cosita Y Entonces Está chévere El estadio, aunque sea pequeño Mire la la hierba parece un estadio pequeño bueno son 90 metros normalmente mínimo pero me parece que no sé o sea me parece que desde el medio campo se puede poner un golpe pero bueno igual eh, los estadios en general son de 90 metros mínimo a 120 máximo algo así puede haber 30 metros de diferencia entre dos estadios pero sí la verdad me lo veo muy chiquito hasta la hierba o sea parece que si uno dispara desde aquí hasta aquí es para pequeños cuando ya sería la mitad de, de la cancha. Bueno, vamos a ver qué más se puede vistar. Me dio un calor. Bueno, aquí están como los vestuarios. Donde se cambian los jugadores. Dejaron algunas camisetas puestas. Pero bueno, la verdad no las reconozco todas. Es muy malo para el fútbol brasilero. Eh, bueno, esa es la por ejemplo de Fluminense. No me acuerdo si jugó aquí Ronaldinho. Bueno, es como una especie de museo, igual. Ah, aquí está Botafogo. Ah, ese es el Botafogo. Cruzeiro. Ah, bueno, sí, está escrito todo. Sao Paulo. Sao Paulo está aquí. Gremio Internacional. Flamengo, el más famoso de la ciudad. Palmeira y el de Brasil. Y ya, vamos a ver entonces. ¿Se puede ver más? ¿Del estadio. Pero. Sí, la verdad, no conozco muy bien los clubes de acá, soy muy malo. Se acabó la visita. Bueno, sí era chévere para ver el partido, el estallo. Y bueno, la estimada no vimos los vestuarios de verdad de los jugadores, sino los del museo. Pero bueno, no podemos tenerlo todo. Vamos a pasar por un barco aquí para conocer un poquito el mar de Río Chillaneiro Aquí está el barquito. Entonces vamos a ver cómo se ve el mar desde el barco bueno ya estamos dentro del barco tenemos una linda vista este, este ponte, eh, puente de 12 kilómetros y va desde Niterói al centro del río y vamos a pasar debajo de este pero se ve súper bien y bonito todo vamos a pasar debajo del puente Espero que no pase como en Italia, que hubo una noticia que un puente se cayó, bueno, no deseemos lo peor, pero ya casi estamos debajo de este puente grande. Uy, este mar está muy grande, todo azul, todo bonito. Pues aquí está el barco, está muy grande, 640 pasajeros. A ver ya nos acercamos. está un poco lejos, pero bueno, igual está tan grande. Ay, sí, de lejos se ve chiquito este puente, pero de cerca sí se ve enorme. A ver. Aquí vemos también otras montañas, barcos de mercancía. A ver, está casi debajo del puente. Pero 12 kilómetros de puente es como mucho, ¿no? Bueno, estamos muy cerquita ahora. Vamos a ver en directo cómo es pasar debajo de un puente. Espero que no pase como en Titanic. Porque sería más triste ahora porque por lo menos el que murió tenía una novia al lado no es mi caso, nunca. entonces vamos a ver el puente de cerca, estamos súper cerca. Sí, sí. y se ve todo impresionante saber que hay carros arriba y ya estamos bueno. llegando también al, a la costa, bueno pasemos debajo bueno ya vamos debajo ahora, bueno veremos cómo es Nitero y que es el destino todo no todos ¿cómo? Ya el puente está atrás ahora. Bueno, llegué a la isla de Paqueta después del, del barco y parece una isla de los años 1800, ya que aquí me explicaron que no se puede tener carros, buses, solo bicicletas. Entonces toda la gente la pasa con bicicletas pero se ve muy hermoso y muy antiguo el, la arquitectura bueno, en la isla de Paqueta está como siempre, mucho mar mucha playa y bueno, está muy pequeña entonces creo que voy a broncear un poquito para ser un poco más moderno y voy a ver cuánto cuesta cuesta, eh, cuesta eh, alo, eh, alojar alquilar un cisne de estos para ver un poco más el mar hoy vamos para el Corcovado veamos un mirador que está antes de llegar a la estatua, aquí vemos un estadio bueno el de Maracana que hicimos ya el vídeo ahí adentro veamos cómo se ve el panorámico Está bastante bonito estamos muy muy alto no sé cuántos metros está súper bonito todo allí hay un cementerio aquí está lo de pan de azúcar pao y azúcar y vemos obviamente el cristo que está atrás que se ve bien bonito bueno ahora vamos a ir entonces al corcobao pero esta vista está espectacular súper hermosa y hace obviamente siempre mucho calor del señor jesús subiendo esas escaleras otra vez una hermosa vista pero cansado otra vez estamos detrás de él vamos a ver si se puede tener una linda vista del corcovado las escaleras que faltaba vamos a ver un poquito la vueltica como siempre estamos muy arriba como a 700 metros y bueno cuando llegamos la estatua no está tan grande como una la imagina pero bueno igual siempre fue difícil me imagino construirla estando tan arriba de una montaña. Uy, tenemos una super hermosa vista. Aquí está como un aeropuerto. Se llama el Santos Dumont. Que está ahí atrás. Eh, obviamente la playa. Y vamos a verlo de frente para ver cómo se ve. Bueno, estamos como a contra Aquí una montañita. Y aquí vemos allá a lo lejos el pan de azúcar aquel aquel aquella montaña que fuimos aquel día y vamos a ver entonces de frente cómo se ve al señor jesús porque estamos a contra luz vamos a la sombra más bien ya aquí se ve todo el corcovado que mide como creo que 17 metros entonces a ver no sé cómo cuadrar bien aquí está y yo estoy aquí Está muy hermoso, pero sería mejor vernos desde un helicóptero, que obviamente no tenemos. A ver cómo se ve desde aquí. Ay, el sol está pegando muy duro. Pero bueno, ya, nos vimos. Está el árbitro del partido, y aquí otra vista de toda, todo Río. Y no sé cuántos kilómetros eran totalmente de metro Pero si sí está súper grande muy, muy rápido, pero un poquito frío Bueno, estamos adentro Pasar de 30 grados a 5 grados Bueno, tampoco a 20 grados Está muy grande el cambio Pero bueno Era para mostrarles el metro de Río Bueno, hoy vamos a ver las favelas que están aquí Vamos a subir y ver cómo se ve desde arriba Estas favelas bueno, primero tomar un van porque es como grande para subir y aquí vemos una linda montañita Bueno, no pudimos grabar cuando estaban las motos pero llegamos ya muy arriba y vemos toda la ciudad de la favela y ahora estoy en la selva me falta ahora subir un poco más pero igual se ve una linda vista y al fondo se ve el Jesús Corcovado, aquí más o menos, y allá la playa, pero me da un poco de vértigo porque aquí me puedo caer fácil, que está un poco peligroso. Bueno, vamos a ver qué se ve desde encima. Bueno, llegamos al final, por fin, para ver otra vez una linda vista, entonces, mucha caminata, se ve bosque, se ve otra vez Corcovado, y se ve obviamente la playa de Copacabana atrás. Así que voy a disfrutar de la vista con mucho calor, pero sí, está muy impresionante porque siempre son vistas bien grandes, sería chévere hacer parapente aquí. Y mientras tanto en Francia, aquí no está haciendo calor, aquí está lleno de nieve, aquí vemos la nieve en el piso, bien para nosotros, así que los dejo para el final del video diciendo que... Francia es frío y Brasil estuvo muy caliente, pero bueno, chévere ver un poco de nieve en mi ciudad de noche. Una nieve sorpresa, espero que ahora que me voy en carro a la casa no pase nada grave. Pero sí, chévere ver la nieve de, de vez en cuando, aunque está bien en el heladita. Así que se acabó el video, si te ha gustado no olvides poner un like, um, comentar si quieres, preguntar si quieres. Y pues yo, pues, ahí era la casa con esta nieve sota que está bien grande, yo creo que puede haber muchos centímetros si siguen nevando así hasta mañana va a ser mucho frío. Bueno, hasta luego y gracias por ver el video. Aquí está el invierno, transia Aquí está el invierno, Transia.